Uglom 50 godina smo počeli ozbiljnu proizvodnju brodova i prve brodove koje smo gradili za izvoz, to su bili tri švicarska broda, jedan se zvao Silva Plana. I tada smo bili prisiljeni dosta opreme uvoziti jer brodovlasnik nije htio da nije prihvaćao sve a fin del 81, principios del año 82, eh, me avisaron yo había hecho el pilotinaje en Elma, o sea, la práctica profesional la había hecho en Elma, me dijeron que no tenía lugar de trabajo para mí, que bueno, que lo lamentaban, pero que no, no había cupo. Bueno, perfecto, me iba entonces al, a la lista del centro de radios. Me llama mi hermana, me dice que me llamaron del, de Elma. ¿No? Dices, ¿cómo? Yo digo, ¿Cómo van a llevar mar de Elma si, si estaba esta la austeridad nacional? En el Sindicato de hay una lista de espera que nos llaman a embarcar por la lista. Y estaría como tercero o cuarto, no sé, porque tengo que me llega un telegrama para que pase al centro de Electricidad porque había barco urgente para mí. A, a los 10 días más o menos, me llaman de Elma para ver si quería estar trabajando con ellos. Nos citaron para embarcar. Entonces me dijeron que iba a subir al río Calcaraña eh, con destino a río Gallego. Yo me presenté en el el 21 de abril. Llegué a mi casa y solamente llegar sonó el teléfono que me llamaron de personal embarcado, que embarcaba el día siguiente. Eh, le dije a mi mamá y, y bueno, 22 embarqué, zarpamos el, el 23. Pero a todos nos decían que íbamos a ir al sur, Puerto Deseado, a, a Comodoro. ¿Y si ustedes no saben a dónde vamos? No, pero. Ahí nos miramos con Raúl los dos. Bueno, dale, ya está. Terminamos la descarga y salimos el día 22. A las 16.30 horas salimos a navegar. A las 6 horas estábamos en punta recalada, baja el práctico, y ahí salimos al mar. El barco orgulloso lo estrecho atraviesa. En radar Radio se escucha la marcha. Hace que me atreva a sentirme orgulloso, porque el timón soy quien lleva. Y hoy me preguntan por qué me enojo cuando me dicen, pobrecito, chico de la guerra. Hasta la altura de Puerto Deseado, que nos llaman a un zafarrancho, que es normal en los barcos, generalmente siempre hacemos zafarrancho. Ahí nos informan que íbamos a romper el bloqueo y vamos a ir a Malvinas. A todo esto ya había pasado tres días y medio, era 24, 25 más o menos. Muchos nos sentimos entusiasmados eh... Es decir, como que hacía un patriotismo, no <coughs> quita de que tuviera un poquito de temor. Porque eh, ya uno es grande, ya, ya tenía 45 años cuando fue, pero los muchachos más jóvenes todos entusiasmados que iban a la Malvin, a la Malvin y bueno, allá fue. Y cuando estábamos en, en la guardia del primero de abril, Elma tenía por costumbre hacer la transmisión de un boletín informativo que se hacía en la misma empresa, y que en realidad escuchaban todos los buques argentinos, porque era la manera de poder estar comunicado con casa. Y entre una emisión y otra, entre la primera emisión de las 5 de la tarde y las 9 de la noche, llega el jefe de la estación, que había sido nuestro profesor, Alberto Bermúdez, y nos da la noticia que teníamos que sacar un telegrama cifrado. Un telegrama cifrado significa que es una comunicación que tiene cierta confidencialidad y que hay que mandársela para que en cada buque sepan que cuál es la orden cifrada que le están dando. Todos preguntándonos por qué, cuál era el motivo de todo eso, y a la mañana siguiente, después de haber dejado la guardia y tener que ir a tomarla nuevamente, me encuentro con la novedad que Malvinas había sido recuperada y que entendía que esa era justamente la causa por la cual había ingresado nuevamente a Malvinas, cuando ah, a Elma, cuando en realidad no había cupo para mí una semana anterior. Hasta todo eso, el barco estaba destinado a, a Río Gallego. Bueno, embarco en el río Carcaranía el día 19 de, de abril, me llaman para aparcar. a todo esto, me hicieron revisación médica, me hicieron todos los controles de rutina. Me encuentro con algunos tripulantes, me pusieron a charlar. Ahí en los barcos hay mucha camaradería, generalmente se recibe bien. Este, nos vamos conociendo de a poco. En enero. Bueno, entonces yo me fui. Entonces, cuando yo, yo me quedaba a dormir ahí. Me quedaba a dormir en el barco, porque digo, a ver si... si no sé, los otros se iban a la casa, pero yo me quedaba a dormir ahí. Y me hice amigo de un muchacho que era tucumano, que se quedaba a dormir ahí porque vivía en Tucumán. Íbamos caminando, íbamos a comer afuera, íbamos caminando por Retiro, por ese lugar. Este, había un estibador, un apuntador de, de, de los estibas, que me decía Dice, viste lo que están, este, le dije que yo era aprendiz de marinero la primera vez que viajaba, dice Dice, mira, dice, anda a decirle al capitán que tenés tu, tu vieja jodida y que no, y desembarcaste ¿No ve dónde vas este, este barco que va a las Malvinas? Anda a ver la carga que llevamos Y yo no le hice caso, no le hice caso, no le hice caso y bueno, esa estupidez, no sé, estupidez o es destino no sé. El, la intensidad fue creciendo, mucha gente eh, viniendo al barco, todos los estibadores, carga, era, parecía mucho más que un día normal de operación de barco en puerto. Este, así que bueno, la premonición no era tanta ya, sino era sabido de que estábamos yendo al sur o íbamos a ser parte de algo. Cuando te subiste al, al Cargarañá, bueno, con la gente de máquinas, digamos, quién eran tus compañeros, y, eh, ¿cómo, ¿cómo encontraste esta, esa sala de máquinas? ¿Cómo estaba, ¿En qué condiciones estaba el barco? Ah, al, al, al, bueno, al, al, la, la, la, la sala de máquinas al subir, lógicamente, yo era nuevo en la profesión, pero había estado en barcos similares, haciendo el aprendizaje todo, o sea, tenía algo de conocimiento. Pero también era un barco que iba a ser pronto puesto fuera de servicio o salir de servicio, así que este, las condiciones no eran de las mejores, según mi opinión. Pero también tenemos que considerar barco que ya era viejo, tenía muy antiguo, iba a ser puesto fuera de servicio, así que las condiciones no eran de las mejores. Pero sí había un montón de gente asignada al barco, que tenía muchísima experiencia en esos barcos, calculaba barcos de más de 20 años, este, así que el, la, la parte humana fue fundamental en esto, el tema de conocimiento de las válvulas, lo, cómo funcionaban los equipos, muchas veces te hace la gran diferencia en la parte de máquinas arriba de un barco. Y bueno, en esto tuvo que ver mucha la, la gente que estaba. Menciono acá al flaco Zenobi, que era el jefe de máquinas. Este, y yo digo, hacían la gran dupla con el Tano Lombardi. El, este, que los dos tenían un conocimiento de esos barcos de toda la vida. Y después había un montón de otra gente que, eh, que maestranza y la parte de máquinas era tremendo. Lógicamente, yo era nuevo, y, pero bueno, aportaba lo mío. Yo creo que aportaba la juventud y las ganas y la inconsciencia en ese momento. Embarca, fui a embarcar, estaba, el barco estaba en, en dique, sacamos el barco de dique, lo llevamos a puerto, empezaron a cargar los víveres y los demás eh, elementos que llevábamos. Y el destino era eh, eh, Río Gallego. Y el día 22 eh, zarpamos. Todo con, sin miras a ir a Malvinas ni nada. Se hablaba de llevar el, el cargamento hasta Río Gallego. Y a la altura de, de Mar del Plata, más o menos nos enteramos de que el barco iba directamente a Malvinas. Y ahí me encontré eh, un poco desubicado porque de, de un puerto al otro no sabíamos lo, lo que pasaba. Cuando nos llamaron para embarcar, yo sospechaba ya que íbamos a Malvinas porque eligieron la gente. Me dijeron a mí, estando tercero en la lista, porque yo ya conocía ese tipo de barco. Ya había estaban en los lagos, en los Traful, en el lago El Wapi, Entonces ya conocía ese barco. Y Manbrin, que era la segunda electricista conmigo, lo bajaron del río corriente y lo pasaron al barco de estaba yo como conocedores del barco. Era sospechoso porque, eh, para que uno vaya a seguir por cualquier reparación, cualquier elemento, conocer el barco. Lo mismo también, sé que... Eh, el capitán, también creo que era conocedor de ese barco. El primer maquinista, que Lombardi también, y Zenobi, que era el jefe de Macri, también eran conocedores de ese tipo de barcos. Se buscaron la gente, de la parte mecánica del barco, que tengan algo de conocimiento. Esa es una buena operación que hizo herman en ese sentido. Poner gente conocedora como para que no se mareen, no se, mare, no se, no se vean en problemas de cualquier reparación que hubiera que hacer. Por claro, ese barco estaba fuera de operación, ¿no? Sin embargo, se lo limpió, se le mandó aire, arrancó y, y al pero. Ese día vino el jefe de personal, Pedro Filipich, y me dice, hay que embarcar en el río Carcarañá, tiene que embarcar en el río Carcarañá. Dice, pero mire que tiene la mitad de las cosas hechas. Dice, no, tiene que embarcar porque necesitan un de de en enero. Bien, Hoy fui para allá, empezamos a trabajar en la estación de radio, de Elma, que se llama Boca Radio, y bueno, había muchas cosas que estaban dando vueltas con respecto al tema de Georgias, eh, Davidov la escena de la bandera izada, la protesta de los ingleses, estaba, estaba caldeado el tema, el asunto.